Propiedades, beneficios y usos de la guayusa La guayusa es una planta del género acebo y crece en la Amazonía Ecuatoriana Esta planta es muy popular ya que sirve como estimulante gracias a su contenido en cafeína Su diferencia con el café es que no provoca los efectos adversos que muchas veces los productos con cafeína nos producen, además proporcionan múltiples vitaminas y minerales, sin mencionar su efecto antioxidante sobre el cuerpo. Además, la guayusa libera la cafeína de manera paulatina durante el día y no de golpe en un momento determinado, por lo que tendrás energía todo el día. Esta hierba tiene una larga tradición en las familias indígenas ecuatorianas. Se dice que los indígenas más jóvenes se levantan a las 3 de la mañana para tomar infusión de esta planta junto a los más ancianos y durante este tiempo, los ancianos les enseñan sobre los valores de la vida, la supervivencia y su verdadero significado. La guayusa lleva presente aproximadamente 2000 años en la cultura ecuatoriana y debe ser cultivada por el hombre ya que no crece de forma salvaje. Aquí podrás conocer un poco más de la guayusa, sus propiedades, beneficios y algunas recetas de cómo usar esta fantástica planta para la salud. propiedades de la guayusa. La guayusa es conocida por sus propiedades energizantes, pero aquí te presentamos otros de los componentes y beneficios que la guayusa ofrece a tu cuerpo. La guayusa es un potente antioxidante, lo que es sin duda un gran beneficio ya que tiene una gran capacidad de absorber radicales libres. Como hemos mencionado antes, la guayusa tiene muchas vitaminas y minerales. Tiene magnesio, calcio, potasio, zinc y vitaminas tan importantes como la C y la D. Además contiene ácidos clorogénicos que resultan excelentes para mejorar la salud cardiovascular y posee aminoácidos esenciales para el cuerpo. Tiene simulantes como lo son la metilaxantina alcaloidea, que es una teofilina que podemos encontrar en la teobromina y el té verde además está presente en otros alimentos como el chocolate negro. Es un excelente energizante. Muchos de los indios y guerreros de la Amazonía ecuatoriana utilizaban la guayusa para activar la mente, además de mejorar la caza y sus instintos de supervivencia para recolectar lo necesario. Beneficios de la guayusa. Ahora que ya conocemos algo de los más excelentes componentes que posee la guayusa, veamos qué beneficios tiene para el cuerpo. La guayusa es excelente para dar energía durante todo el día, sin ocasionar los efectos colaterales de la cafeína. Además, posee múltiples antioxidantes que combaten los radicales libres, evita el envejecimiento prematuro, puede ayudar en la salud cardiovascular, a regular el peso y la hipertensión. Además, pone a funcionar la circulación sanguínea. Usos de la guayusa, a continuación detallamos una receta totalmente natural con la que podrás ayudar a tu cuerpo a recibir más energía y a tratar las afecciones más desmencionadas. Para hacer infusión de guayusa pon a hervir agua y añade unas hojas de guayusa y deja que reposen durante 6 minutos aproximadamente para que el sabor esté más concentrado. Recuerda consultar con tu médico antes de comenzar cualquier tratamiento con plantas medicinales. La guayusa también es un excelente antiinflamatorio probado por un estudio hecho por científicos.